Una propuesta al gobierno, me la voy a jugar antes de no la pausa Israel, una propuesta al gobierno Así como la pandemia estaba matando gente y cerraron el país con un toque de queda permanente Se la voy a poner fácil a Luis Abinader, hasta que se pueda controlar esto Vamos a prohibir la, bebida, la, la venta de bebidas alcohólicas en todo el país Vamos a hacerlo, así como se cerró el país y la frontera Vamos a, a, a cerrar, adelante. vamos a, a prohibir toda... La, la, la venta de bebidas alcohólicas en todo sí. el país hasta que podamos controlar la cuestión esta. ¿Tú, de, sabes, del tú, sabes, tú sabes cuánto produce el negocio de la bebida alcohólica y tú sabes cuánto le paga al Estado de impuesto el negocio de la bebida alcohólica. Pero, no está la gente. pero ni, en, ni en plena pandemia muchachos, se prohibió aquí la, el expendio muchachos. y el consumo estamos de alcohol. ¿Tú de recuerdas? De, de, lo oye, lo único que se estamos hablando día. de miles de millones de pesos. Bueno, pero ¿se acuerdan cuando yo dije que había que cerrar la es frontera? Que, es que institucional, nosotros es tenemos las no hay es, que es un problema no hay que prohibir nada. Es un problema institucional. Si se se Yo te aseguro la, a ti la, la que detrás de esa industria de la falsificación, pues es una industria de falsificación de bebida, hay gente poderosa. ¿Dónde está Salud Pública? ¿Dónde está la Policía Nacional? ¿Dónde está Proconsumidor? Vamos a la pausa.